Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos eh, analizando el comportamiento de las bicicletas, de la Gravity Bike es lo que nos interesa, pero también de todas las bicicletas, o todas las motos, o todos los vehículos que... Eh, giran por este mismo sistema, analizando un poquito eh, cuál es el sistema de giro de una, de una bicicleta. Eh, todos los capítulos ya sabéis que tenemos la costumbre de hacer una introducción un poquito general, sobre todo para comprender los conceptos. No nos importa tanto la fórmula exacta, eh, sino sobre todo el comprender el por qué son las cosas y cuáles son las variables que influyen y si, eh, en qué sentido influyen. Para desarrollarlo con más detalle, os animo a que consultéis la sección de bibliografía de www.zonagravedad.com, donde tenéis una buena selección de... Libros, en los vídeos de dinámica en los últimos capítulos también los tenéis analizados uno por uno y tenéis una buena selección bibliográfica para eh, entrar en detalle eh, de cualquier tema que os interese. Muy bien, nosotros vamos con nuestra bicicleta y vamos a tomar una curva y lo que hacemos, hemos dicho, luego lo veremos con más detalle, es inclinar la bicicleta. Cuando nosotros inclinamos la bicicleta lo que ocurre es que los neumáticos, que tienen un perfil redondeado, eh, concretamente podríamos decir la, la figura geométrica que, que adoptan es la de un... Se llama un toro, es un toro de revolución, un donuts. vale Es un círculo que le hacemos eh, girar alrededor de un punto que está fuera de sí mismo, con lo cual genera pues, la, una cámara vacía de bicicleta, un neumático de bicicleta, un donuts. A nosotros lo que nos interesa es que el perfil, digamos mirando de este, desde frente, es redondeado, más o menos redondeado. Eh, el diámetro de la parte central del neumático siempre es más grande que el diámetro en las partes laterales del neumático. ¿vale? Lógicamente, una rueda de bicicleta, el diámetro mayor lo tiene siempre en el centro. En los extremos, lógicamente, son un poquito más pequeños, por eso tiene un perfil redondeado. Cuando tú inclinas una, una rueda de bicicleta y la haces girar por el suelo, en realidad, la zona de la huella de contacto, que es lo que a nosotros nos importa, porque es lo único que toca el suelo, eh, podríamos aproximar el comportamiento de esta rueda a el de un tronco de cono, es decir, a un cono, a un cucurucho, un trocito de cucurucho que se apoya en el suelo. El clásico experimento que todos visualizamos es un cucurucho de helado puesto encima de la mesa. Si tú le das una toba, el cucurucho empieza a girar, lógicamente, hacia alrededor del, del vértice. ¿Por qué? Porque la parte exterior tiene un diámetro más grande que la parte interior. Pues nosotros, con nuestra rueda, cuando vamos rectos, eh, va en línea recta, pero cuando nos inclinamos, ya te digo, la parte exterior de la huella de contacto la parte de la huella de contacto que está hacia el exterior de la curva tiene un diámetro más grande que la parte interior. Se comporta como un tronco de cono y lo que hace es generar una fuerza lateral hacia el interior de la curva que nos hace girar. Para que el sistema visto desde frente permanezca en equilibrio, es decir, que no nos caigamos hacia el interior de la curva ni hacia el exterior, necesitamos que las fuerzas estén eh, equilibradas, las que apuntan hacia adentro y las que apuntan hacia afuera tengan la misma intensidad para que nosotros estemos en una situación de equilibrio en mitad de la curva. Si la fuerza generada por los neumáticos lo que nos impulsa es hacia el interior, ¿qué fuerza está contrarrestando? La fuerza centrífuga que actúa sobre el centro de gravedad de nuestra bicicleta que nos intenta expulsar hacia el exterior de la curva. Nosotros vamos regulando más o menos esta inclinación para lograr contrarrestar estas dos fuerzas y alcanzar el equilibrio que nos permita girar. Cuanto más inclinemos la rueda, mayor eh, fuerza lateral generará nuestro neumático, con lo cual será capaz de contrarrestar una fuerza centrífuga mayor, con lo cual seremos capaces de pasar la curva a mayor velocidad. Por eso todos sabemos que cuando tú vas en motocicleta, para pasar una curva más rápido tienes que tumbar más. Lógicamente hay un límite, que es el límite físico de lo que pueda inclinar la motocicleta y el límite de agarre de los neumáticos. A medida que vamos inclinando más, vamos eh, utilizando la parte cada vez más lateral del neumático y eh, llega un momento en el cual el neumático no es capaz de generar suficiente agarre, eh, el neumático acabaría deslizando en el asfalto y nosotros nos caeríamos. Si fuésemos sobre raíles, lógicamente nosotros podríamos girar a... A, podríamos inclinarnos a 90 grados, sería algo así como una montaña rusa, podríamos poner eh, la moto completamente horizontal que no nos caeríamos porque eh, contrarrestaría una fuerza con la otra. En capítulos posteriores veremos cómo influye el giro del manillar en este proceso del, del giro básico de una bicicleta. Nos vemos en el próximo capítulo.